Sus besos eran flechas Con un veneno De amor Me inundaban de Ternura Me tenía siempre En furor Y resulta que Te extraño Y en las noches me Despierto, solo me quedan tus fotos y millones de recuerdos que me inundaban de ternura, me tenía siempre el furor.